¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración. Sin embargo, Dios a veces no nos pide que oremos. Nos pide que actuemos con valor y fe, de acuerdo a su voluntad, encarar la vida con optimismo, con seguridad, y con fidelidad a la voluntad de Dios. Así fue, por ejemplo, con Moisés. ¿Cierto? Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Pero también, cuando lo perseguía el ejército de Faraón y tenía enfrente el Mar Rojo, él clamó a Dios y dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tiempo de marchar, alza tu brazo y levanta la vara para poder hacer milagros en acción. De esa manera la vida se complementa entre orar y actuar por medio de la fe. Actúas por medio de la fe con valor y oras con valor, con fe, pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Son como dos remos que nos dirige al puerto seguro de la voluntad de Dios. Gracias a Dios porque tenemos la revelación de su palabra y la oración al alcance de nosotros, para que veamos su gloria brillar cuando actuamos por fe, con valor en la vida. Esta noche platicaremos con una jovencita estudiante que ha sabido experimentar el poder y el valor de la fe en oración y nos viene a platicar estos detalles. Quédate con nosotros para que tú puedas conocer al Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Cuando Cristo oraba en agonía en el Getsemaní, oró tres veces, Si es posible, Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, oró el Señor. Y al poco tiempo, dijo, levantaos. Cuando Jesús se levantó, era para obedecer en acción la voluntad de su Padre, en abnegación y servicio a la humanidad. Así nosotros debemos levantarnos en servicio activo a la voluntad de Dios y poder salir a auxiliar en el nombre de Dios y predicar, evangelizar, sanar, ayudar, educar a la humanidad en necesidad. Esta noche... Vamos a platicar con Gabriela Chávez Gómez, que nos ha venido a visitar acá para compartir sus experiencias de fe en oración. Gracias, Gabi. De nada, es un privilegio estar aquí platicando con usted sobre cómo Dios ha actuado en mi vida. Un placer estar aquí. Amén. Tan joven. Cuéntanos algo de ti. Bueno, puedo decir que en mi juventud soy un testimonio de lo que el poder de Dios hace en la vida de quienes deciden así cumplir su voluntad. Este, he crecido en una familia que ha sabido experimentar el amor humano y también el amor de Dios. Y puedo decir que ese amor que empezó, que empezó en mi familia y continuó con los hermanos en la comunidad, con la iglesia es un reflejo del amor de Dios y puedo decir que gracias a su amor estoy aquí en este momento. Amén. Tú eres de Chiapas, ¿verdad? Así es. ¿Te gusta el tascalate? El... Uh, claro que sí. La marimba. Sí. Uh, claro que sí, los esquites, el tamal de chipilín, el por tamal supuesto. El tamal de chipilín, qué También. Rico, ¿verdad? Qué bueno. Y allí en tu hogar aprendiste a orar. Así es, pastor. Así es. Desde, desde muy pequeña eh, tuve la oportunidad de, de crecer en... en Bajo circunstancias difíciles, donde una de, o la opción más viable para solventar la vida en el hogar, pues era la oración. Dependíamos, claro, de lo que hacía mi papá, mi mamá, pero más que nada de lo que hacía Dios por nosotros. Y es desde ahí que, que empecé a orar. Tengo muchos recuerdos de mi papá acercándose a mi cama y decirme, Gabrielita, vamos a orar. Y después de orar, me daba un beso en la cabeza y, buenas noches. Y era como terminábamos el día. Y al principio del día llegaba también a mi cama a agradecer por, por la oportunidad de vida, ¿no? Entonces, esas oraciones de agradecimiento por la vida las he tenido desde que tengo memoria. ¡Ay, qué bonito! Me hubiera gustado haber nacido en un hogar donde se oraba. Yo no tuve esa oportunidad, pero qué hermosa familia donde te inculcaron la fe, la esperanza y el amor a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Y bueno, has crecido, te has desarrollado. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti? Bueno, he crecido. El crecido es en sentido figurado, ¿no? Mi familia siempre es de baja estatura, pero la fe que lo saca caracterizado me la han dado a mí. Y es algo que yo agradezco muchísimo de mis padres, que la fe, el tamaño de fe que ellos manejan, no sé cómo, pero en mi pequeño tamaño se ha llegado a implantar también. Y esa oración que al principio en la infancia era solo para agradecer por la vida o por los alimentos, en este momento es básicamente el medio que me mantiene viva. Porque sé que la oración no es solo un... un espacio singular o, o apartado de la vida, sino que es lo que me da impulso de seguir. Eh, después de, de muchos episodios donde tal vez yo tenía mi mirada fija en cosas eh, terrenas o en cosas en las cuales yo podía confiar, la oración ha sido para mí el pilar de mi vida. Y esto, pues, por la muerte de mi papá. Porque si él fue el que estaba ahí y la persona a la que yo veía que oraba conmigo y a la que, en la que yo confiaba y ya no está, mi confianza se ha volcado en Dios. entonces Dios ya ha llegado a ser tu Padre Celestial que suple de manera pues, completa, plena y mucho más allá a tu papá en cierta manera. ¿no? Así es, así es. Realmente yo... Es, es una invitación que yo hago a las personas también cuando me las encuentro y, y que de pronto me dicen cómo me dirijo a Dios. Es, es alguien lejano, o es alguien cercano o es un Dios que solo nos mira y está listo para castigarnos. Y la forma en la que yo les digo es, míralo como tu padre, porque es lo que yo he experimentado. Y una vez me enfrenté a Dios y le dije, bueno Señor. Si tú fuiste tan sabio, tan amoroso y tan misericordioso en permitir que mi papá bajara al descanso y muriera, es porque tú te vas a hacer cargo de mí, así como lo hacía él. Y ese, y aquí estoy, voy a ser tu hija y voy a servirte siempre y cuando tú te tomes la responsabilidad que mi padre tenía. Entonces, si yo necesito, o en algún momento necesitaba, no sé, 200, 500 pesos para cualquier cosa y yo podía hablarle en una llamada telefónica a mi papá y decirle, papá necesito este dinero por favor, mándamelo, depósítamelo y lo mandaba, es lo que he hecho con Dios y, y lo bueno de la oración es que no es una llamada telefónica, de que ahora agarro mi teléfono y por más que le marco a mi papá ya no hay respuesta, con Dios no es así con Dios, no importa, no necesito marcarla y esperar, en el momento en el que yo clamo su nombre, sé que me está escuchando. Qué, qué hermoso, Gaby, porque si tu padre estuviera vivo, estaría tan feliz de tener esa fe, ver esa fe en ti, porque es la fe de él, la misma fe que descansó en el Señor y que tú tienes, pero ya no es la fe de tu padre prestada, sino uh -huh. es tu fe propia, que tú desarrollaste a través de una relación personal con Dios Así directamente. Es. Cuéntanos algunas anécdotas que ilustren cómo te has aferrado a Dios, más allá de un mejor amigo, un gran amigo, un padre amante. Bueno, una, una de las cosas, pues como usted mencionó, soy estudiante y tengo mi corta edad, entonces donde yo he visto más la mano de Dios como un padre, pues es en mis estudios, ¿no? Y cierto es que la Universidad de Montemorelos presenta un panorama bastante desafiante para aquellos que no puedo decir desembolso el dinero ahorita, ¿no? O llamo y depositan. Para las personas que tienen esas circunstancias detrás, genera, es un, es un milagro estar en ese, en ese lugar. Entonces, es la experiencia más grande que yo tengo. Porque... Eh, era uno de mis sueños estudiar en la universidad. O sea, ¿Estando en la prepa o en secundaria? Fíjese que no recuerdo muy bien lo de secundaria, pero en la prepa sí mi visualización y mi objetivo era la Universidad de Montemorelos. <ríe> era como que la, la noticia de estar en la Universidad de Montemorelos era lo último. ¿no? Ajá, el ideal, el ideal. Y más que nada en el círculo pues de la iglesia, en el que al menos yo tuve la la bendición y oportunidad de crecer, pues era, es algo muy, muy, es un ideal, muy, muy puesto, entonces... Gaby, ¿y cómo es que Dios momento? proveyó para que tú vinieras aquí? ¿Cómo fue diciéndote Dios, aquí estoy, hija, ten fe, yo voy a estar al tanto? Pero tú ibas caminando, tú ibas esforzándose, tú ibas accionando, no, no, no nada más oraste... Tú estuviste oh, no. orando fervientemente, pero ibas obedeciendo, tomando las oportunidades. Cuéntanos de eso. Sí, fue, fue algo muy curioso, porque cierto es, como dice usted, que llevó un proceso de oración. Recuerdo que con mi mamá nos pusimos en un plan de siete sábados de ayuno y oración, porque la, respuesta, la, la petición era saber si sí era voluntad de Dios que yo estudiara uh -huh. en la Universidad de Montemorelos o si no era el plan. Entonces, estuvimos siete sábados constantes. Después de los siete sábados, eh, bueno, para ese momento se hace lo del examen de admisión, ah, porque yo venía a la carrera de medicina y hubo un cambio y pues ahorita estoy estudiando educación y estoy por graduar, alabado alabados el nombre de Dios por eso. Eh, y entonces en el, en el transcurso de, de los ayunos y de todo eso, pues tocó aplicar el examen, lo pasé y, y eh, ahora la, la pregunta era, ¿y cómo me voy? O sea, ya, ya pasé el examen, y eso fue como que el, el impulso de sí. El o sea, examen ya. de admisión a la carrera de medicina. Exactamente, a la no. carrera de medicina. A la carrera ni de medicina. idea tenías de que ibas a estudiar otra carrera. No, ni Dios idea. te fue guiando en ese sentido Así y muy es. convincentemente. Así es. O sea, una, una, un recuerdo ¿no? que tengo de la voz de Dios fue precisamente de mi papá. Porque él me él me dijo, mira, las cualidades que yo veo en ti es para que este es en el área de humanidades, de sociales, es más, la carrera de maestra te quedaría muy bien, y yo dije, no, no creo, no, gracias, por ahí no, entonces, es ahí donde volqué mi atención a, la, a medicina, y a aplicar el examen y a enfocarme en medicina, ¿no? Y pues, Montemorelos, dentro de las universidades de la Iglesia Adventista, pues es la única que tiene la carrera, entonces, por eso aquí, este, y entonces para ese momento era lo de los ayunos ¿no? y que estábamos buscando que Dios nos dijera aquí, por aquí es y esto y lo otro. Eh, hubo una familia que yo conocí por una... Fue una situación que yo creía mis planes frustrados, pero era Dios solventando lo que iba a suceder en el futuro. O sea, yo ni tenía idea de lo que venía y Dios ya estaba proveyendo desde antes que pasara. Entonces, por una desilusión mía, conocí a una familia que me dio los primeros 6 mil pesos para venir a la universidad. Mi mamá, con todo su esfuerzo y con toda la fe que ella también ha mantenido, junto a otros 5 mil pesos, entonces yo tenía 11 mil pesos, el examen admitido, uh -huh. y dije, bueno, ¿y cómo me voy? Y entonces, um, la mamá de mi mejor amiga fue un medio importantísimo, porque nos pagó los boletos para mi mamá y para mí, solo que a mi mamá se lo dio redondo, y a mí nada más uno, porque... Todos confiaban en que yo me iba a quedar y mi papá me dijo, Gaby, quemas tus barcas, aquí no regresas, no importa 5, 7, 10 años, lo que te cueste, aquí regresas cuando termines tu casa. Sí, porque la carrera de medicina es larga ¿no? y algunas Ajá. veces tiene, no puedes estudiar todas las uh, asignaturas por por asuntos económicos uh -huh. y entonces la vas alargando, ¿verdad? Exactamente. Y yo supongo que tu papá pensaba en eso, no regresas hasta que no termina y rompes. o sea, no había vuelta. Exacto, y de verdad no había vuelta porque eh, vine siendo menor de edad y por eso viajé con mi mamá en el avión. Mm. Llegando aquí cumplí años, o sea, cumplí 18 bajando del avión básicamente. Y no pude tramitar mi INE y después con lo del COVID era casi imposible regresar, entonces yo venía a quedarme a no sé cuánto fuera y llegando, bueno, entonces ya tenía como irme pero no tenía cómo traer mis cosas, entonces mi papá siempre fue muy práctico en el sentido de que no, pues te llevas una caja de, de huevo, no sé, un costal lo que sea, pero ya tienes el boleto, ya vete. Entonces, en ese momento estaba colportando, este, no tan organizadamente como es el plan de emprendimiento que hay aquí, pero colportaba con un asociado allá y llegué a casa de una familia. Este, ah, bueno, un contexto es que yo quería una... si en algún momento yo quería... le dije Dios, ¿no? Si en algún momento me das la oportunidad de darme una maleta... Eh, a mí me gustaría una maleta que fuera de las, que tienen creo que cuatro llantitas, que es fácil de mover para la derecha o para la izquierda, son muy prácticas, en lugar de estarla cargando con dos. Entonces, bueno, ese es el contexto. Llegué a la casa de la familia y el hermano de ahí, me no me acuerdo si me compraron un libro, realmente no recuerdo, pero me dijo, quiero darte un regalo y espero te sirva. Y se levantó, sacó detrás de, del sillón una maleta enorme y de llantitas. Y yo le dije, señor, esto es tu respuesta. De cuatro llantitas, Ajá. así es. De cuatro llantitas y muy, muy grande. Entonces dije, bueno, ya tengo 11 mil pesos. Que 11 mil pesos para las cantidades que manejamos aquí en la universidad y de gastos, pues es, no sé, una migaja, exactamente. Pero yo dije, no, ya tengo 11 mil pesos, voy a cruzar el mundo y aventado, pues, con 11 mil pesos con mi mamá, con la maleta y en viaje en avión. O sea, increíble. Y entonces... Así fue como llegué aquí. <risa> Así fue como llegué. Solo el llegar es cuestión de milagros. Cuestión de milagros. Maravilloso, maravilloso. Cómo Dios fue colocando cada una de las cosas para que tú te animaras y supieras que no estás sola, Así que fue. Dios está contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar, porque esto es solo el comienzo. Realmente, Ahorita tendrás, ¿cuántos años? 21 años. 21 años. Hay mucho más por delante. Si Dios te va a la vida, hay mucho más por delante para su gloria y honora, haciendo, eh, dándole gloria y honra a Él. Y entonces, ¿cómo llegaste a estudiar eh, para maestra? <risa> ok. Bueno, llegué el día de mi cumpleaños. Entonces, eh, en algún momento mi mamá había tenido contacto con el rector con el profesor Castillo. Entonces, le había platicado mi interés de que, ¿y qué quiere estudiar su hija? No, que medicina? esto Entonces, había platicado un plan que me podían con el que me podían ayudar. Entonces, eso para mí era como que una, un, una pequeña ancla de la que yo me podía decir, bueno, de la que yo podía decir, bueno, tengo, tengo algo seguro, ¿no? Uh -huh. este, y por eso vine, entonces, Inmediatamente llegando, era ir a buscar al profe Castillo. De, ¿Se acuerda de que alguna vez le dijo a mi mamá? ¿no? Entonces fuimos a su oficina, este, pero pues es el profe Castillo, anda ocupado en tantas cosas. Sí. Y entonces no lo encontramos a él. O sea, sí si lo encontramos, saludó a mi mamá, se acordó de ella, este, pero le dejó indicaciones a su secretaria. Entonces yo llegué a hablar con la secretaria del profe. Entonces llegamos y ya me preguntó dónde ¿no deja qué carrera vienes, si y eso y lo otro, y le dije que medicina. Entonces ella. La verdad es que me volteó a ver y me dijo, te voy a decir algo. Desde el momento en que tú entraste en la puerta, yo te vi como maestra. Y me acordé de lo que me había dicho mi papá, ¿no? Y yo dije, no, no puede ser todo menos maestra. Y este, le dije, no, pues fíjese que yo vengo a medicina, esto y lo otro. Y entonces me empezó a hacer preguntas respecto a, y bueno, ¿y por qué medicina? ¿Qué, ¿Cuál es tu impulso para medicina? ¿no? ¿Qué hay detrás? Y había algo en mi corazón que me hacía no estar convencida porque yo admiro mucho a los médicos. Es una carrera que implica tanto sacrificio, tantas horas de estudio para ser alguien realmente bueno, ¿no? Y entonces yo, yo sabía que tenía que dedicar por lo menos cinco o seis horas todos los días para prepararme de acuerdo al nivel, a como yo estoy acostumbrada, ¿no? A la, forma, a la persona que yo soy. Y entonces eso estaba en mi mente... Todos, todo el tiempo estuvo en mi mente. Entonces yo dije, es, y me acuerdo que le dije así como en modo aflicción a la secretaria, es que tengo que estudiar seis horas. Y me quedó bien y me dijo, entonces, ¿por qué eso? Si va a implicar un sacrificio y tú vas a estar sufriendo, ¿por qué eso? ¿Por qué no pensamos en otra carrera? Entonces yo dije, pues sí es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no pensemos en otra carrera? Entonces me dijo, ¿cuál es tu segunda opción? Y yo, ah... Pues yo había pensado en psicología. Ah, pues puedes ir a preguntar a la facultad esto y lo otro. Este, y fui a la facultad de psicología. Pero, no sé, entrando... Ya ve que no sé si a si usted le ha, le ha tocado saberlo, pero se supone que cuando, cuando sientes que algo es para ti... O sea, lo sientes y hasta lo sientes calientito, como que ese es el llamado y algo así. No sé, como que ángeles cantan y todo. Entonces yo entré a la facultad de psicología... Y no sentí nada, o sea, sentí así como, no sé, como entrar a... a, a... Nada, nada especial, digamos, Ajá, como es... que no atractiva la carrera para ti en ese momento o bueno, el nada. entorno, a alguna cosa. Ajá, o exactamente. Así. Y entonces recordé lo que me dijo la, la profa, ¿no? De que, y, y me dijo, la Facultad de Educación está ahí al ladito, por si quieres ir, y hay una beca que es muy buena, que es para pues, apoyar a quienes desean estudiar eso. Entonces llegué a la Facultad de Educación... Y me encontré al coordinador. Y desde que entré yo me sentí así como cómoda. Entonces yo dije, mmm, esto está muy raro, ¿por qué me siento bien aquí? Entonces platiqué con el, con el coordinador y me dijo, ah, pues sí hay muy buena beca y, y queremos proporcionarla a quienes tienen verdaderamente la vocación. Porque es como, una, como un impulso, ¿no? un incentivo de sí, tu vocación sí, sí, para sí. que puedas uh -huh. avanzar en tus estudios. Claro. Entonces me dijo, no, no, no nos gustaría que tal vez desperdicies tu potencial y estés en algo donde quieres estar, puedes aplicar el test eh, vocacional, la psicóloga está aquí sin problema, y si sale en educación, pues te recibimos aquí con mucho gusto, entonces algo, algo me llamó como que a querer regresar, entonces yo dije, sí, voy a hacer el test para saber, y ya estoy aquí, que yo sepa bien qué voy a hacer, apliqué el test, mi mamá iba siempre a todos lados conmigo, entonces ella estuvo ahí, de Yen, ella o sea, fue testigo. Exactamente, todo. exactamente. O sea, si la entrevista también le va a decir lo mismo. Eh, y entonces apliqué el test y al siguiente día iba por el resultado. Entonces llevamos con mi mamá y pues ella me explicó, la psicóloga, de que de acuerdo a ciertas letras que salen en los resultados son las carreras. Entonces me dijo: Mira, tu resultado es un perfil limpiecito para docencia. O sea, naciste para esto, mm -hmm. naciste para eso solo escoge un área. Y dije, no puede ser. Porque algo que a mí me gustaba mucho de la prepa es que veía muchas áreas. O sea, me gustaba mucho cálculo, pero también ciencias de la salud, biología, eh, taller de redacción, taller de lectura, todo me gustaba. Entonces cuando me dijeron, escoge un área, dije, no, no, no puedo llevar todas, por favor. <risa> este, y ya me fue explicando, ¿no? Le dije, bueno, salí de química y biología porque iba a medicina, ¿no? Este, me dijo, mmm, bueno, te voy a dar mis consejos y al final tú tomas la decisión te necesitarías enfocarte más en la investigación y en estos puntos y, esto. y yo, bueno, matemáticas, me gusta mucho pues matemáticas te hace falta esto y dije, no puede ser, ¿por qué? entonces ya me quedó como ciencias sociales y enseñanza de lenguaje y la comunicación entonces me dijo, mi recomendación de acuerdo a tus características a tu forma de pensar te queda muy bien lenguaje y comunicación vas a estar como un pez en el agua no te va a costar nada. Entonces, en mi, en mi recuerdo de que no quería pasar tantas horas estudiando, dije, pues, lenguaje y comunicación. Si va a ser fácil, pues, adelante. Y me inscribí en lenguaje y comunicación. En tu medio, digamos Ajá, así, ¿no? Exactamente. Gaby, ¿cómo es que Dios te fue conduciendo? Me imagino que tú estabas orando, Señor, dirígeme, porque es un dinero, es tiempo que podías estar gastando o desperdiciando en algo que podría ser mucho más eh, impactante, mucho más efectivo para ti. Y Dios te fue guiando. Ibas a una carrera muy importante, desde luego, pero para la cual quizás no estabas preparada para eso. Y Dios te fue guiando. Eso es maravilloso. Pero fuiste caminando, fuiste en la acción. No te quedaste orando todo el tiempo, oraste fervientemente, pero te vinieron. Se vinieron y abordaron con fe y valor las circunstancias. Eso es maravilloso. Eso es fe, ¿no? Sí. Siempre que, que, re, que le hablo a mi familia o carga así, Gaby, es que tú te fuiste sin nada, pero con todo. Mm. Tener todo es tener la fe. Amén. Amén. Y, y, y avanzar, claro, como dice usted, es... es como de pronto medio ilógico creer que va a haber un resultado si nos quedamos sentados. Así es. Por eso, queridos, vamos a combinar esas dos cosas, orar fervientemente y hacer la voluntad de Dios y todo a través de la fe en el Señor que nos va guiando por su Espíritu, haber cristalizado muchos ideales que Dios quiere cristalizar en nuestras vidas. Te invitamos a que tú envíes los pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y nosotros vamos a ponerlo en una banda para que todos nos podamos, podamos eh, tener conocimiento y podamos orar los unos por los otros. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y si tienes Alguna cosa que agradecer a Dios, que deben de ser muchísimas, envía también tus agradecimientos al programa. Y entonces, Gaby, cuéntanos brevemente, así muy brevemente, ¿cómo es que esa fe se ha desarrollado a lo largo de este poco tiempo, ¿qué? tres, cuatro años, desde que iniciaste tu carrera sí, hasta tres, ahora? Casi. Y cómo, así brevemente, cómo Dios te ha conducido en oración. Ay, es que brevemente, resumir cuatro años y todos los milagros que han, que han sucedido es, es posible, <ríe> todo es posible. Eh, cada... bueno, algo que yo he platicado con mi mamá es una forma de trabajar que Dios tiene conmigo, porque yo oro y espero una pequeña oportunidad o una pequeña señal de saber que es ahí y me voy aventurando pero muchas veces, o sea, puedo decir tengo una gran fe, pero sigo siendo humana y a veces Pardon. mi fe tambalea por cualquier cosa que, que pueda abrumar abrumar mi mente o abrumar mi corazón. Y entonces mi mamá me dijo que yo, yo de, es, tengo a Dios trabajando de una manera conmigo que es que me responde o que me da la solución cuando ya se agotaron mis opciones humanas. O sea, a ver, entonces... Tú tienes un pedido a Dios ajá. y le pides señal, algunas veces. Algunas veces. Ajá. Y otras veces estás seguro de que esa es, es correcto, es bueno, está muy bien y te avientas a realizarlo en acción, con fe, con valor. Y luego pides confirmación de parte de Dios. O luego, algo así. O luego Él me confirma solito de que ahí no era. Uh -huh. O sea, algo... Cuando, cuando como, algo es... Como ensayo-error. Ajá, exactamente. Como vas por allá, no no por no, acá okay. Ajá, vas, exacto, vas buscando. Exactamente. Okay. Entonces, así ha sido, por ejemplo, cuando me ha tocado, este pues, completar recursos para cada semestre. digo O sea, digo, es que de acuerdo a lo que Dios ya me ha contestado, es por aquí. Y resulta que no. Y pasa algo y se cancelan los planes. y se Entonces, yo creo, ok, esto significa que tal vez no era por ahí, tomé una mala decisión. Pero es dejar que tus planes se frustren y que se vuelvan, que se hagan realidad los planes de Dios. Porque a veces, o sea, me ha tocado también ser muy terca y decir, es aquí, y al final no estoy feliz o, o llega algo que, que me decepciona, pero no es porque Dios lo haya querido así, sino porque yo fui terca en querer eso. Mm. Entonces, es saber cuando tus planes no se llevaron a cabo saber que no es por ahí y aceptar la voz de Dios okay. entonces así ha sido en cada semestre en cada año y al final y le digo a mi mamá que a Dios le gusta tenerme en el precipicio que yo me aviente y Él me agarra mm. siempre ha sido así siempre ha sido así y a pesar de que sean malas decisiones Dios me tiene aquí oh, entonces es, es un, una prueba real. y error es aprender a caminar con Dios eh, podríamos decir que es mejor arriesgarse a hacer cosas para Dios que no hacer nada. Claro. Que estar titubeando, dudando y no hacer nada para Dios. Cuando tienes miedo, por ejemplo, de, de hacer un proyecto que va a glorificar a Dios, pedirle a Dios su bendición, fortaleza en Él y a, aventarse con fe, con valor como lo hizo con Josué, que le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni desmayes, que yo soy tu Dios. Desde luego, él tenía que reflexionar, meditar y orar todos los días en la ley de Dios y entonces hallar sentido y principios que lo fueran guiando y Dios por su espíritu lo fue guiando en valor a la conquista de la tierra prometida. ¿Será que todos tenemos una tierra que debemos conquistar para Dios? Claro, incluso podría ser que la tierra somos nosotros, uh -huh. nosotros mismos. Nosotros mismos, nosotros ¿verdad? Mismos. Que debemos entregar, rendirnos a Dios. ¿no? Exactamente, porque ay, no basta con creer. Uh -huh. Con querer o con sentir que debo hacerlo Sino hacerlo uh -huh. Porque a veces La conquista más grande que Dios tiene es nuestro corazón Y cuando nosotros Nos lanzamos a hacer cosas para Él Y nos entregamos a Él Somos conquistados por Él Y para Él Entonces así como para el pueblo de Israel Canaán significó una, Un testimonio de que Dios Era su Dios y que era poderoso Nosotros cuando somos conquistados Por Dios somos un testimonio de que Él es poderoso. Amén, amén. Gracias, Gabe, Y gracias porque realmente nos ha contado, nos ha eh, fortalecido en la fe y en el valor para seguir fielmente a Dios. Mientras escuchamos un canto especial que nos elevará al trono de la gracia de Dios, vamos a enviar nuestros pedidos de oración al programa y también nuestros agradecimientos para que juntos podamos orar Recuerden que hay un grupo de hermosas guerreras de la oración que se gozan de, de orar por sus pedidos de oración. Los, eh, las peticiones van a estar pasando en pantalla, en un, en, una, en un listón que va a estar recorriendo, moviéndose, y allí van a estar las peticiones que ustedes nos van a enviar. Y queremos invitarte, queremos animarte a que te unas, tomes nota y ores también, te, te, te reúnas con nosotros para orar por estos pedidos de oración y formemos una comunidad que ilumine al mundo de acuerdo a Apocalipsis 18.1 así que vamos a escuchar este canto especial escuchemos con aceite mi lámpara fría, y su luz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 Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios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 inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más Poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Por eso fica tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor.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 Gracias, Lenny, por este hermoso canto, Confía. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Como ustedes han estado mirando y continuarán mirando algunas peticiones de oración, también añadimos a esto al Congreso de Sordos, que van a estar en, en Veracruz para diciembre. Pedimos que todos los delegados puedan eh, tener la oportunidad de asistir, a este importante congreso y roguemos para que Dios provea los recursos para que ellos puedan venir realmente es importante así que vamos a orar les inclinamos les, les pedimos que inclinen su rostro y vamos a orar ¿quieres orar por favor Gaby? claro que, sí, sí, claro que sí, con mucho gusto Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos nuestro Dios Padre gracias por esta bellísima oportunidad que nos das de hablar contigo de expresarte cuáles son nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestros problemas, Señor. Queremos acercarnos a ti como a un padre, Señor. Quiero, quiero pedirte que tú puedas poner en el corazón de cada una de las personas que están viendo este maravilloso programa, que pueden y tú estás esperando que abran su corazón ante ti, Amén. que se dirijan a Ti como un Padre que está dispuesto a escuchar y a suplir cada una de sus necesidades y a hacer lo mejor en cada una de sus vidas. Señor, Tú has visto que hay pedidos de salud, hay pedidos en cuestión de la familia. Señor, Tú eres nuestro Dios. ¿A quién más vamos a ir, Señor? Es por eso que confiadamente nos acercamos ante Tu trono de gracia, sabiendo que darás la mejor respuesta a cada una de las peticiones. Señor, quédate con las personas enfermas, con las personas que tienen algún dolor en su corazón, alguna necesidad específica económica, las personas que están lejos de ti, Señor, recuérdales que tú estás a la puerta y sigues llamando. Señor, nos entregamos a ti nuevamente, sabiendo que tú dirigirás nuestra vida. Nos, nos darás respuesta a nuestras preguntas, a nuestros conflictos y nuestras necesidades. Amén. No somos nada, Señor, para pedirte las cosas, pero sabemos que Tú nos responderás de acuerdo a Tu santa y divina voluntad. Todo esto, Señor, lo pedimos únicamente en el nombre de nuestro hermano y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Gaby, por tu linda oración y por tu testimonio de fe Tan joven y teniendo tanto valor y fe Que Dios te siga usando para su gloria y honor Muchas gracias, así sea Normalmente aquí tenemos una promesa Para tomarla nuestra durante la semana En reflexión, en oración ¿Tú tendrías una promesa que quisieras compartir con todos? Claro que sí Una de mis promesas favoritas es Apocalipsis 21.4 Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas habrán pasado. Amén, qué hermosa, qué hermosa promesa Muchas gracias por compartir nuevamente tus testimonios, y tu, tu oración, y tus promesas, y que Dios te siga guiando. Muchas gracias, Pastor. Y gracias a ustedes, queridos, por estar en este programa. Por, por reflexionar y poder alabar juntos al Dios de lo imposible recuerden que Dios nos pide que las cosas que hemos reflexionado los pongamos fielmente en práctica con valor y fe que no tengamos miedo porque Él está al control de la vida, Él tiene el universo en sus manos con mayor razón tendrá nuestras vidas también así que